Hola a todos, soy Elena, soy enfermera de familia en Madrid y en la actualidad estudiante del máster universitario en gestión y aplicación del conocimiento del autocuidado en enfermería en la Universidad de Alcalá. Hoy quiero presentaros el decálogo enfermero de recomendaciones al cuidador principal del paciente inmovilizado en atención primaria. El paciente inmovilizado en atención primaria de salud es aquel que debe recibir cuidados en su domicilio, ya sea por razones de encamamiento o por problemas de desplazamiento. Son pacientes que, por lo general, precisan cuidados complejos. El cuidador principal que encontramos generalmente en la atención domiciliaria de atención primaria es de dos tipos, bien una persona proveniente del círculo familiar o próximo, que es el cuidador informal, o bien toda persona que cuida en forma directa a personas dependientes que recibe un o beneficio por su trabajo, que es el cuidador formal no profesional. Nuestro propósito fue la creación de un decálogo enfermero de cuidados con la intención de orientar al cuidador principal en su difícil tarea. Un documento con los 10 puntos clave en el cuidado del paciente inmovilizado en atención primaria. Acerca del decálogo enfermero, tengo que contaros que fue consensuado mediante grupo de expertos compuesto por enfermeros de familia, un estudiante de tercero de grado de enfermería y una geriatra paliativista. Fue presentado con gran acogida en el segundo Congreso Internacional Iberoamericano de Enfermería en mayo de 2015. En la actualidad, está en proceso de registro de la propiedad intelectual. Este es el decálogo, un simple folio con información para el cuidador principal por las dos caras. A continuación, pasamos a desglosarlo en sus diferentes puntos. La higiene, el punto número 1. Usar agua y jabón neutro, posteriormente secado a toques sin frotar ni masajear sobre prominencias óseas, prestar especial atención a los pliegues, que han de estar siempre secos, no usar alcoholes ni polvo de talco, usar crema hidratante a diario. La higiene de la boca ha de realizarse tras cada comida, con cepillo suave y dentífrico. En caso de existencia de prótesis, lavado diario de la misma tras cada comida y retirarla al acostarse. La hidratación de los labios ha de ser con bálsamos hidrosolubles, cacaos o crema hidratante, evitar el uso de vaselina. El punto número 2 es la incontinencia. Si usa pañal, el cambio de ser sin demora, para evitar excesiva humedad. Se pueden utilizar toallitas de bebé y de adulto para la higiene puntual, pero siempre será preferible el uso de agua y jabón. Hay que observar a diario el aspecto de la piel. Si aparece enrojecimiento, se podrán aplicar pastas al agua. Pero es muy importante saber que estas pastas se retiran con soluciones oleosas, aceites y nunca con agua y jabón. En el punto número 3 encontramos los cuidados de la piel. La ropa de cama ha de estar lisa, sin arrugas. El tejido de elección será el algodón 100%. Hay que emplear taloneras o calcetines de algodón que no compriman el tobillo. Para prevenir las úlceras por presión, las temidas llagas o escaras, se recomienda el uso de ácidos grasos hiperoxigenados, que son aceites especiales de tratamiento, no financiados pero muy efectivos en la prevención y duran mucho si se usan adecuadamente. Hay que utilizar preferiblemente camas articuladas eléctricas y colchones antiescaras, elevando el cabecero lo menos posible para evitar roces. Algunos de estos dispositivos pueden ser comprados o alquilados mensualmente en ortopedias y sitios especializados. Los cambios posturales han de realizarse cada 2-3 horas colocando almohadas o cojines sobre prominencias óseas, no apoyar sobre las zonas que ya estén dañadas. Hay que mantener la temperatura ambiente sin extremos, mantener la habitación limpia y por supuesto ventilar a diario. El punto número 4 se refiere a la actividad. Hay que caminar durante 10 minutos cada 2 horas si la situación lo permite o al menos levantar y permanecer de pie unos minutos para fortalecer la musculatura de las piernas. Es conveniente que el paciente vea la calle, tome el sol, puede bajar en silla de ruedas, pueden alquilarse o comprarse, en ausencia de ascensor, si el domicilio posee ventanal o terraza, que el paciente no pierda la conexión con el exterior. Favorezca dicha conexión mediante conversaciones, lectura, radio, televisión, juegos de mesa, etc. Hay que evitar el riesgo de caídas, retirar alfombras, mobiliario o adornos innecesarios que puedan ser potencialmente peligrosos para el paciente. Hay que utilizar luces de presencia o de baja intensidad si se levanta por la noche. Hay que usar calzado adecuado, de poco tacón, flexible, punta cerrada y redondeada. No es recomendable el calzado con el talón al descubierto. Existen multitud de dispositivos para el hogar que favorecen la seguridad del paciente. El punto quinto se refiere a la alimentación, que ha de ser equilibrada, variada y adaptada a las necesidades del paciente, no sobrealimentar. Incorporar para comer y mantener incorporado tras la ingesta 30 minutos. Las verduras y frutas han de consumirse a diario y hay que asegurar la correcta ingesta de proteínas de alto valor biológico. De mayor a menor valor encontramos el huevo, que puede comerse incluso día sí y día no, la leche a diario, pescado 4-5 días en semana, carne 3-4 días en semana, lentejas, garbanzos o alubias de 1-2 a días en semana y pan, pasta y arroz a diario. La ingesta de líquidos debe rondar el litro y medio, utilizando agua, con espesantes y riesgo de atragantamiento. Se podrán utilizar gelatinas, infusiones y zumos o batidos naturales. El punto sexto habla del sueño. Se debe respetar el sueño nocturno. Si por la noche no duerme bien, que por el día no duerma largos periodos. Es mejor estimular durante el día al paciente para que por la noche pueda descansar. El punto séptimo nos habla de la comunicación. Hay que cuidar el lenguaje delante del paciente y la información que manejamos en su presencia. Seamos respetuosos y cuidadosos con su nueva situación para así mantener su dignidad. El punto octavo nos habla de la autonomía. Hay que favorecer el autocuidado del paciente. Por ejemplo, si el paciente puede comer solo, no le dé usted de comer. Si el paciente puede echarse crema solo en los brazos, dejemos que colaboren sus cuidados. Si el paciente puede orinar en un dispositivo como cuño o botella, no le obliguemos a usar pañal. El punto noveno nos habla de cuidados especiales. Si el paciente posee dispositivos tales como sonda urinaria, sonda gástrica de alimentación, ostomías, catéteres, un tratamiento muy complicado, etc., no dude en preguntar a su enfermera o enfermero qué precauciones hay que tomar. Avise si se presentan alteraciones llamativas en la piel. Y por último, el punto décimo, pero no menos importante, que es cuídese también usted. Tenga momentos de descanso y ocio. Pida cita con el trabajador social de su centro para conocer las ayudas disponibles en su caso. Existen programas de respiro para el cuidador principal. Y recuerde, es importante estar bien cuidado para poder cuidar bien. Y por supuesto, ante cualquier duda, sugerencia o cambio en la situación, no dude en consultar con su enfermera o enfermero de familia. Pongo a vuestra disposición la bibliografía que se utilizó para la realización del decálogo y también nuestros datos de contacto, por si acaso tenéis cualquier duda al respecto del decálogo. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias.